Tenemos al doctor eh, Stefan Gantler, quien es maestro en ciencias políticas y estudios latinoamericanos y doctor en filosofía por la Johann Wolfgang <coughs> goethe University en Main. Es profesor e investigador de tiempo completo de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma de Querétaro y miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 3.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 a este evento entonces quería hablar, con gracias a nosotros sobre la teoría estética de Walter Benjamin y con especial énfasis sobre el tema de la reproductividad, de la reproductividad técnica de la obra de arte entonces, empezando eh, con la contextualización de esta problemática, Benjamin es, en este texto, que es uno de sus últimos antes de fallecer eh, hace una crítica en todos los textos de la última fase de su vida a la izquierda de la época eh, menciona sobre todo la socialdemocracia, pero se sabe por pues, sus comentarios verbales eh, que también pensaba en la izquierda estalinista, que además en muchos problemas teóricos desde su perspectiva se parecen. Entonces, en tema de la estética, Benjamin percibió un cierto conservadurismo en eh, la izquierda de su época. En lo personal creo que no solamente desde la época de Benjamin, sino es algo que desde antes y hasta el día de hoy podemos observar que salgo pues, algunas excepciones eh, contadas eh, en muchos movimientos de izquierda, sobre todo cuando llegan ya a esferas más así, institucionales, parlamentarios y de gobierno, en muchas, muchos casos eh, se relacionan no tanto con los artistas de izquierda, con los artistas revolucionarios, sino justo con los artistas más conservadores. El ejemplo más sonado es obviamente el de Lenin y sobre todo de Stalin, que inventan el concepto de... Oh, y su gente del llamado socialismo, perdón, realismo socialista que es el arte más conservador del realismo en la época y todos los artistas revolucionarios que había en la Unión Soviética que participaron o eran muy solidarios con la revolución rusa-soviética eh, salvo muy pocas excepciones, son digamos, alejados de las esferas culturales importantes en los primeros 5 o 6 años es un poco diferente de la Unión Soviética pero paulatinamente son excluidos y sustituidos por los autores y los artistas que siempre han estado con el SAC, ¿no? con la idea de que lo importante es el contenido y la forma es secundaria esa es una idea que hasta hoy podemos observar en muchos eh, izquierdistas en este caso que digan el artista tiene que transportar la idea correcta una idea revolucionaria o, o musicalista, crítica, lo que sea eh, en qué estilo y con qué forma lo realiza, es secundario incluso puede ser hasta irrelevante ¿No? esa percepción. Y esta percepción crítica de Leñanin. ¿no? Hay en, eh, un texto que hoy no quería mencionar tanto, pero lo mencionó en, en, en el inicio, eh, que se llama El autor como el eh, productor, en el cual Benjamin eh, justamente es una conferencia que da en 1933 en París ante en, en, unos exiliados escritores alemanes que están ahí antifascistas, todo, y la discusión que había en ese entonces era qué es más importante, tener la posición política correcta o expresarse en altos niveles desarrollados en términos estéticos y artísticos. Y venía mí la respuesta que da que esta disyuntiva es falsa, que no, esta disyuntiva no existe, porque él diría lo revolucionario del artista revolucionario no está en el contenido. Esa es como una equivocación que, por ejemplo, Stalin tenía sino más bien lo revolucionario es justo en su productividad ¿no? porque él diría el artista que es solidario con los obreros, con los proletariados no lo hace desde una postura de superioridad o desde una posición objetiva de superioridad sino lo hace porque realmente también es un proletario ¿no? Benjamin en este contexto rechaza tajantemente el concepto de creación y también rechaza el concepto de genialidad, En realidad la creación no existe en términos humanos en dado caso existe un dios creador, o si sea, alguien quiere crear en él los humanos no somos creadoras, ni el artista más destacado lo es somos productores ¿no? y lo que hacemos es cambiar formas como se hace en la fábrica, también en la obra artística lo único que es, se cambia la forma, no sé ¿no? el lienzo y la, la pintura se juntan y ni el lienzo sale de nada y tampoco la pintura, no se basan en procesos materiales anteriores lo único que hace el artista es cambiar la forma y Benjamin diría, esa es la verdadera productividad es cambiar las formas pero en el sentido más radical de la expresión en el autor, que es su ejemplo en este texto más importante el autor no es productivo al escribir muchas páginas incluso Benjamin va tan lejos de decir antes se distinguían las autoras de las otras personas por pues, saber de escribir, pero eso esposa del pasado luego se distinguían por publicar también esposa del pasado y lo dice mucho antes del internet, ¿no? él dice aún en la época de Benjamin, cualquiera puede mandar una carta al periódico y si está más o menos bien adaptada y se refiere a un tema recientemente tratado, es bastante probable que se publique. O sea, es que publicar distingue el autor de otras personas? diría Lo que distingue el autor, ¿no? como especialista, digamos, de otras personas que saben leer, escribir y pueden publicar, es justo su capacidad de crear una nueva forma de escribir. Esa es su verdadera productividad. ¿no? E, insisto, lo que hace un autor no es porque escribe miles de páginas, Puede haber uno como Gulfo, por ejemplo, de este ejemplo, Benjamin no lo da, pero me encanta, que escribió muy pocas páginas y de todos modos es mucho más productivo que la mayoría de los escritores del siglo XX. Y no es con misma, el número de páginas, que siempre ha sido criticado en su momento, porque solo publicó dos libros, además delgados, pero ese no es el tema. Para Benjamin, tampoco para Gulfo, porque su productividad es en la corrupción de la nueva forma de escribir. Esa es la verdadera productividad. Hay, digamos, una ruptura en este caso. Estilo, si que hablar por así, Benjamin no usa la expresión, no hay nada en virtud la forma, coincide muy bien con una idea que tiene Marx ¿no? sobre la revolución comunista, que también no es importante por contenido, como falsamente piensan autores como Bruno o India Dussel, o, Düssel, o a lo mejor también los que hablan de la autoridad moral, etcétera, ¿no? los actuales residentes en que saben dónde, no, para las nacionales, etcétera, no que dirían el problema de la pobreza, todo eso rechaza Benjamin, diría, y igual que Marx, si lo que se trata, es construir una nueva forma, en caso de Benjamin de estética, en caso de Marx, política y económica, eso es lo que realmente es decisivo, ¿no? si sigue existiendo, la relación de explotación, ¿no? la forma que uno es dueño de los primeros de producción y el otro es el que vende su de trabajo, diría Marx, aunque gane como ciertos artistas millones de dólares al año, de todo modo ¿no? sigue siendo un empleado, ¿no? y sigue siendo un subordinado, su subjetividad es inexistente y no el problema no es en la cantidad del salario, ¿no? en el contenido, es decir, no eso es irrelevante, sino lo importante de más es la forma de cómo estoy yo presente en el proceso de corrupción y algo muy parecido tiene bien en su teoría estética, ¿no? él diría la forma es la verdadera eh, cuestión, la forma ahí es donde se o no se produce, y por eso los artistas también son proletarios, porque la gran mayoría de ellos nunca pueden, igual que los proletarios de la fábrica, cambiar la forma. ¿No? Hasta artistas tan famosos como Michael Jackson, si quieren cambiar su forma, sus formas, todos los capitalistas que los contratan, inmediatamente dicen, así no, ya no te voy a vender tus canciones, etc. Tienes que cantar toda la vida, como lo has hecho? pues ellos son iguales subordinados que cualquier otro yo diría, pues, eso el artista revolucionario es solidario, insisto, pues no porque desde arriba hacia abajo, es buena onda sino porque sabe que está en la misma situación, eso sería su verdadera actividad revolucionaria y la realiza en la producción igual que Marx, Benjamin diría la esfera política de los parlamentos, ¿no? de las elecciones, de las consultas por con el años de moda, todo eso es bastante irrelevante donde realmente pasa algo es en la producción donde realmente se deciden las cosas, y no más lo dice sobre todo la corrupción económica, Benjamin transfiere esta idea a la producción artística, dice donde realmente pasa algo es esta, y la producción insisto, que no es la de muchas páginas, en el caso del autor, sino una nueva forma de escribir, porque con eso puede recuperar su subjetividad perdida. ¿no? En este acto de crear una nueva forma, eh, para lo que dije, que de producir una nueva forma el artista tiene esta capacidad y lamentablemente esta idea en la izquierda, salvo excepciones, eh, no se ha entendido. ¿no? Y, y el ejemplo clásico de la Unión Soviética, donde no se entendió eso, insisto, sobre todo a partir de la época de Stalin, pero un día al final con Lenin incluso esto, Sánchez Vázquez, Adolfo Sánchez Vázquez siempre mencionaba esta historia, como él en sus clases de estética, Donald Funer, visitar una, donde dijo, Lenin fue una vez una, un estudio de artistas soviéticos, todos revolucionarios, de la vanguardia rusa, y le dijo, no entiendo nada de sus pinturas grandes, de puras líneas horizontales que se llaman la revolución, no sé qué, no entiendo nada, como yo, Lenin, que tengo una formación de muchos años y ha visitado los museos más importantes de Europa, no entiendo nada, como un obrero campesino ruso, soviético, entonces pues él rechaza con este argumento bastante elitista, de hecho repaso paso, rechaza el, la, la, la, todo el arte soviético no, revolucionario y reinstala, insisto, con esta bien que pasa todo el más, el arte conservador, exagista, hasta reaccionario. So, lo único que se hace es que aún cambiar el contenido. ¿no? no se pinta el sax, se pinta la pinta de él se pinta la corte, se pintan los obreros y los campesinos. Pero otra otras, Benjamin diría, este llamado contenido de temas políticos es irrelevante. ¿no? Importante es la forma en la cual se desarrolla el proceso y ahí no pasa nada y es nada profundamente conservador. Y algo parecido pasó, y digamos, todo este debate que hay con sobre FOMPA y la cancelación de las becas, etc., va en una dirección muy parecida, muy menos preso que en la izquierda muchas veces, o en la izquierda reformista por lo menos o menos precio hacia esta capacidad de producir nuevas formas, sean económicas o sean artísticas ¿no? y en este texto que me da, quería mencionar un poco más que se llama la obra de arte en la época de su real producción la técnica venía desarrolla otro tema pero vinculado ¿no? con el mencionado donde él diría que el problema es el conservadorismo estético y artístico que la gran mayoría de la izquierda oficialista por lo menos eh, tiene también como consecuencia un cierto rechazo al cine esto lo escribió en los años 30 y 40 donde se pensaba que el acto creador, ¿no? el concepto que critica no es presente en el cine ¿no? esa pincelada única de José no de Picasso o lo que sea, no es la actuación única o el acato único no sé, de algún cantante famoso que nunca se va a repetir solo una vez hizo esa pues, idea del obra ¿no? de, de lo un solo momento, en un solo lugar, Benjamin diría esta idea eh, no tiene nada de estético ni artístico. no Es una idea equivocada de pensar que el ahogar sea algo típico de la obra de arte. Él dice: el ahogar solo existe porque el arte ha sido subordinado por siglos y siglos a lo ritual. ¿no? Y el ahogar es aquello que viene del ritual. En los rituales, sean sí, momentos únicos y lugares únicos. ¿no? Un lugar sagrado es inevitable y un momento sagrado también lo es y el arte como anexo de esa cosa virtual y repetible. También pueden ser virtuales políticos, dicho de paso. No, eso hace que se piensa falsamente que el agua es algo típico del arte. De nuevo es. es típico del contexto del cual los mayoría de de arte se habían desarrollado. Se dice que con el cine será un golpe de liberación. Interesantemente argumenta también otra vez muy parecida a Marx, aún en el cine dentro del capitalismo pasa eso. ¿no? ¿Se acuerdan? Marx argumenta que, que distingue entre maquinaria en sí y maquinaria aplicada de manera capitalista. que los gustos de los que de animan destruyen los telares de automáticos, etc. y dice, esto no es el enemigo. Algo parecido dice Benjamin del cine, dice, el cine es usado de manera capitalista, claro, pero puesto no hay que rechazarlo. El cine en sí mismo es una maquinaria liberadora, emancipadora, que hace posible cosas totalmente imposibles anteriormente y entonces ahí aumenta justamente lo central para Benjamin es que el cine destruye la obra. ¿no? Porque en el cine ya no hay original. ¿no? Y si ustedes decían si Carlos Slim, alguien en México, dice: Quiere el original de tal película, la gente se mueve a la no existe. Existen copias que tienen la misma, el mismo nivel. No existe un original, no existe un no no master, el master tampoco es un original. Entonces en el cine, igual que en la fotografía, no se puede hablar de uno original. Hay copias que tienen todos el mismo valor estético. Entonces es algo claro en términos capitalistas virtuales. Hace mucho ruido y puesto criticado en su momento, pero existe otra vez. No está criticado por razones estéticas o artísticas, es el pretexto. Verdaderamente es criticado porque en términos económicos y también virtuales, el cine efectivamente es menos eficiente. ¿no? que otros artes. Hasta hoy eh, es el problema, ¿no? claro, pues hacen los oscars y esos trucos donde trata de introducir la obra en el cine, pero el cine en sí mismo no tiene esta cosa única. ¿no? Eh, uno entra a la función con la pareja, con amigos, con palomitos, el refresco, toda esta cosa ritual que sí existe todavía en la ópera, en el teatro. Eh, en el museo, en el cine no existe. Dicho de, de paso, en la Cineteca Nacional intentan eh, introduciendo Al ah, otro día fui y al inicio de cada función piden no hacer ruido, no hablar. Eso es algo nefasto, yo creo, cuál sería el cine de autor, no. cine artístico. Tratan de estudiar justo esta cuestión revolucionaria que ves en Benjamin en la forma estética del cine. No me refiero ni siquiera al contenido. No hay idea del cine en su forma de desnada del caos de la de actitud la poco concentrada, eso le interesa mucho. Y dice, eso es la verdadera actitud estética. Y dice, lo otro de que está concentrado, fijarse, no hablar, no comer, ese es justo el ritual, el texto ritual, es lo antiestético. No hay cine justo a permitir todo eso, es arte ese es el arte y apú, arte de verdad. Liberarlo de todo ese bagaje cultural que llevaron por miles de años. Entonces, esto justo en lugares como la Cine Teca Nefá, el otro día que usted pasó casi de me corrió o que me llega y me queda callado, porque es historia de cine, el cine se habla, no, dije, no, no es un ópero, ¿no? pero casi estaba a punto de ser corrido y dije la Cine Teca ya es como la vanguardia, digamos, de la, del conservadorismo estético, Ahora, el cine parece muy chistoso, justo, que se viene en el cine comercial es hasta más cercano a una idea revolucionaria de arte que el cine de autor, entonces esa es la idea la destrucción de la obra la destrucción del ritualizado, dicho de, de paso, si ven ustedes, no sé si lo hacen, si se levantan tan temprano yo no, pero si ven esas conferencias que dan, ya sabe quién, ese señor que siempre se pone atrás de sí en una pantalla roja, ¿no? es una estetización eh, absoluta, eso es impresionante, ¿no? es un ritual. ¿no? Y yo fui o bueno, en monarquía ocho años, pero no, ninguna misa a la cual fui fue tan ritualizada como lo que hace hoy ¿no? de la mañana a cierta hora, ¿no? todo el mundo tiene que callarse, entonces fijaras, un mes posible permitiendo usar sillas legales al gobierno antes tenían que estar pagados pero yo, bueno, yo también fui pagado nunca una hora, solo pagado 10 minutos, luego ¿no? me pude sentar entonces esa cuestión es que está pagado está concentrado, no voltear, no comer palomitas, ni siquiera tomar agua eso es justo que viene mi plática porque esas son formas estéticas profundamente conservadoras ¿no? que, que, que anulan todo el supuesto contenido crítico esa es su idea, él diría una obra de arte que la forma es conservadora, en el contenido de escrita, es revolucionario que o escrítica izquierda, esto no existe. Es una ilusión. No existe supuestamente en el estalinismo, en la Unión Soviética, no existe donde no, los, los realistas pintan obreros y campesinas y Leninismo mismo, luchando, etc. Pero eso es irrelevante en términos revolucionarios y relevantes, entonces él también tendría ese argumento que donde realmente pasa algo en las formas y creo que sirve mucho para entender la situación actual en México, donde en el contenido parece todo muy cultura, claro, la cuarta no sé qué, etc. pero si usted ve las formas son, creo eh, que hasta el rey de España es en términos estéticos menos conservador ¿no? entonces, y esto sería lo menciono porque hoy en día, así como ustedes saben de todo un proyecto ahí, dentro, el rey viejo y el rey nuevo entonces eh, ahí eso es lo que le miraría el gran problema de la izquierda oficialista ha sido que no entendió eso porque realmente son las rupturas insisto en la economía en la política en el arte no es en lo que se llama engañosamente eh, contenido, sino es en las formas. No hay donde realmente, porque es donde realmente, esto tiene que ver con teoría materialista y no hay tiempo para entrar ahí, pero lo que mencioné hace rato, hace rato, si somos religiosos o si somos idealistas, sí podemos pensar que en la creación, sea del mundo mismo o sea de la nueva idea, se interpreta como materialista, no hay creación. Hay simplemente un cambio de formas. Cada acto vivo es un cambio de forma, no cambio el material, el metal que encuentra en la montaña lo cambia un martillo, etcétera, etcétera. Entonces, para el materialismo solo existe el cambio de formas. No es, digamos, filosóficamente es así, porque todo lo otro sería ya subordinar lo ideal encima de lo material. Entonces, necesariamente los procesos decisivos en la vida humana de todo índolo. No solo que mencioné, todos los procesos humanos se distinguen por cambios, son cambios de forma. No sé si tenemos una materialista, quiere decir, y el materialismo, como ustedes saben, es la única filosofía que históricamente ha sido solidario y cercano a las clases oprimidas. Las otras filosofías no tienen ni siquiera esa capacidad aunque lo intenten. Entonces, la filosofía materialista, la cual Benjamin es uno de los máximos exponentes del siglo XX, eh, dice claramente, lo único que puede realmente cambiar la vida humana es un trabajo sobre las formas. ¿no? Y ahí es donde realmente se deciden las cosas. Y pues todo critica radicalmente justamente el socialismo, perdón, el realismo socialista. Y diría, regresando al cine, pasa otra cosa, y ya tengo poco tiempo, unas dos tres frases más, pasa algo muy interesante. En el cine pasa algo que infarta a los artistas de antes. Cualquiera puede ser actor o actriz en el cine. Hay historias de gente que son contratados para cargar cables y no sé cómo de repente se convierten en actores. Eso es algo que es terrible desde el punto de vista de aquella gente que tiene unos papis, unas mamis, que les pagaron 20 años de formación de artista, se distinguen los otros que solo pueden cargar cables. ¿no? Y de repente en el cine se queda se anula esta diferencia porque se puede repetir la escena 20 veces o sin sale 30 veces pues cualquiera aunque ni siquiera sepa memorizar más de 5 frases puede ser actor porque cada vez que se equivoca se filma una nueva vez y esto a mí me encanta el, el cine es profundamente demócrata incluyente justo puesto por porque no se necesita ninguna formación ¿No? y esto suena como un eh rechazo a la formación, formación artística pero no lo es, más bien es una nueva visión de cómo puede ser el, el arte en general, en este caso el cine incluyente y si se fijan, y con ese ya tengo terminado, si se fijan, aún el cine de Hollywood eso me encanta, pues así me quedo hasta el último momento hasta que me cobran con su escoba, vienen es los nombres de todos, Aún en la película más chapa de Hollywood, la más wow, capitalista si quieren, viene el agente del Seguro, el conductor del trailer, no la persona que montó alguna escenografía, el trabajador, no el clave, y ninguna otra arte pasa eso. El único arte que hace eso, aún insisto, aún en la de Hollywood, Hollywood es el único demócrata y ni Picasso hace eso caso de izquierda, como esto lo quiero, ¿cuándo saben los nombres de las personas que le cargaron la pintura? que trajeron los lienzos? No, nunca sabían los nombres. En Hollywood sí. ¿no? Entonces, eso le interesa a Benjamin, como un, y muy diácticamente, muy me diría, aún dentro del capitalismo, de repente se crean mecanismos en contra de la voluntad de los capitalistas, obviamente. Pero los capitalistas, sin querer, no pueden evitar que se creen dentro del cine capitalista, ya elementos Demócratas y hasta comunistas de buena manera. Digo, en tendencia hacia un mundo socialista o incluso comunista, donde todos están incluidos. Entonces, esto me parece muy interesante que ya, y quería insistir en este punto, puesto que realmente el tema de la reprodu reproductividad técnica, ¿no? Usted, el arte reproducible, el cine es el ejemplo más fuerte, es el que incluye a todos. ¿no? En el lado de la producción, como mencioné, y también en el consumo da arte más lagarto, más accesible, se presenta, no se necesita boca, es que sea Entonces, esa es la teoría, de muy pocas palabras, de estética de Benjamin, creo que en los días actuales de hoy es bueno acuadarlo, justo a contra corriente de una actitud totalmente de menosprecio precio al arte, que hoy día es observable también en México, y dado caso apostando otros arte más conservador en términos estéticos. Bueno, muchas gracias.